Y la verdad es que nunca han dejado de sorprendernos, ¿no? Y quiero arrancar esta, esta plática felicitándolos, ¿no? Este, yo los considero un equipo piloto que adiciona toda la carga de trabajo que ustedes tienen, este, como estudiantes, justamente pues, se meten en esto para conocer más, para, para potenciar ...toda su, su, su carrera como estudiantes y después de manera profesional. Entonces, pues el reconocimiento es para ustedes, ¿no? El honor es mío de poder platicar de platicar estos temas con ustedes. Y, bueno, eh, un poquito eh, de citar. Llevamos 16 años este, atendiendo requerimientos, haciendo consultoría en tecnologías de la información. Yo tengo cerca de nueve años colaborando con Max, que es el director general... Y, bueno, la experiencia que hemos tenido con, lo, con los egresados de la UTM ha sido siempre maravillosa. Entonces, este y ahora queremos hablarles de un tema que como empresa nos preocupa mucho, la descentralización de las tecnologías en México, ¿no? Cómo tenemos muchas oportunidades para poder provocar una descentralización de los servicios tecnológicos en México, ¿no? Les... ven todos la pantalla, ¿verdad? Eh, estos es son un poco sí, sí. Los, temas, los temas que vamos a ver. Primero, cuestionarnos si es posible la descentralización. O bueno, creo que al final nos vamos a, a cuestionar si es posible la descentralización y cómo lo podemos hacer. Y vamos a hacer un recorrido por estos cuatro puntos. ¿Dónde estamos parados? Si existe voluntad empresarial... Si el sector empresarial es el único facilitador para la descentralización o qué otros actores necesitamos para que esto suceda y qué estamos haciendo en Sideral, ¿no? Vamos a tener ciertos datos que, que, que pude investigar en ciertas páginas de Internet. Hubo un reporte de, de una página que se llama Empleos TI que me ayudó muchísimo, ¿no? porque si bien nosotros teníamos noción sobre lo que. Se... De lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde estamos parados? El primer dato que me llamó muchísimo la atención... ...es que existen casi 450 mil posiciones... De, ...que tienen un requerimiento tecnológico... ...que no pueden ser cubiertas por falta de profesionistas. Esto fue en 2019. Obviamente, no es... ...si hay un déficit de profesionistas orientados a la tecnología... ¿No? Y hay un esfuerzo muy grande por parte de las empresas de, cap, para capacitar a la gente y poder cubrir todas estas posiciones. ¿no? Entonces vamos a ver también tecnologías muy demandadas que igual y nos preparan en las carreras pero que ya no son útiles para el sector o para la industria privada en los requerimientos tecnológicos. Pero entender que hay cerca de medio millón de posiciones que no se pueden cubrir ante un requerimiento tecnológico y que se tiene que capacitar gente, ¿no? En México, el mercado de TI vale cerca de 50 mil millones de dólares. Estuve revisando, es casi cerca del 3, 4% del PIB nacional. El, la gran inversión que se hace en TI viene por parte del sector de telecomunicaciones. Y el 12%, alrededor del 12% de esos 50 mil millones de dólares... Se, se contratan, ¿no? Este es un dato que crece y cambia todo el tiempo, ¿no? De entre 2018 y 2019, que es el último reporte que encontré, la oferta laboral para posiciones que cubran este, TI creció cerca del 30%. ¿Cómo podemos... ¿Por, ¿por qué crece tanto, no? Este, uno, pues temas de globalización, no también estamos este, compartiendo frontera con Estados Unidos. Las empresas... Todas las empresas líderes en la industria están en una transformación tecnológica y hay una reconfiguración de la fuerza laboral, ¿no? Se contrata gente ahora de sistemas para cosas que antes se podían hacer manuales. Entonces estamos migrando de, de trabajos manuales a, a la automatización de, de los requerimientos de las empresas, ¿no? Entonces por eso tenemos un crecimiento muy grande en la oferta laboral, ¿no? Y en, entre este año, que bueno, este año se frenó gran parte de los proyectos o se tuvo cierta reserva, y el próximo año se espera que la economía digital supere en tamaño la economía no digital. ¿Qué es la economía digital? Todas las empresas que usan recursos tecnológicos para poder este, ofertar los bienes o servicios que, eh, que son el core de, de las empresas. ¿no? Un poquito un resumen. En México, este, México, por compartir frontera y por tener también una industria muy grande, se ha visto un crecimiento acelerado sobre el, el talento que, que requiere habilidades tecnológicas y pues, está orientado a servicios de a migraciones en la nube y desarrollo de aplicaciones. ¿no? Sin duda lo vemos todos, y vemos cómo cada vez es más usual tener este tipo de conocimientos. ¿no? México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en facturación de servicios TI. Brasil está cerca de los 15 mil millones de dólares, ¿no? y México estamos hablamos que, que tenían 6 mil millones de dólares en, en la facturación de servicios TI, pero creo que en México nos falta ser cuna de un disruptor tecnológico como lo tuvo Colombia con Rappi, Argentina, o el boom que está teniendo Brasil con toda la oferta de los bancos digitales, ¿no? Creo que lo más cercano, y si me equivoco, ustedes me... Eh, Corner Shop es, es de, de unos emprendedores mexicanos, ¿no? Entonces, y termina comprando Uber. Entonces, creo que es lo más cercano que hemos tenido eh, como un disruptor tecnológico. Entonces, este nos falta todavía, ¿no?, tener como patrimonio en México un disruptor tecnológico que se pueda compartir en el mundo. Sin duda creo que si la oportunidad está, la debemos de buscar, ¿no? la debemos de buscar. Y bueno, otros datos que me interesaron mucho, en México existen 112 millones de usuarios de Internet, que equivale al 63.5% de la población. Eh, países más desarrollados tienen prácticamente cubierto todo el alcance en cuanto a uso de Internet, ¿no? Y hay otros países que evidentemente tienen más rezago que México, ¿no? Pero en México encontramos algo muy interesante, que es como una dualidad en el uso de Internet, mientras en Baja California Sur tenemos eh, un, un acceso al uso de Internet en el 89.2% de la población, Oaxaca, de donde son la mayoría de ustedes, tiene apenas un 45.9%. Entonces, ¿qué podemos tener en conclusión? Que la distribución desigual del uso de Internet se asocia y puede ser un reflejo de la desigualdad en términos económicos y sociales, ¿no? Entonces hay que ver cómo, cómo podemos empezar a hacerle frente a esta disparidad en cuanto al, al acceso y uso de Internet. Hay un tema que me llamó mucho la atención, que es la tercera plataforma, que es como el driver de, de, de negocio, ¿no? En este, y es una oportunidad de transformación tecnológica en México. No es un término de esta década, desde el 2003 se habla de la tercera plataforma y son cuatro pilares los que, los que componen la tercera plataforma, ¿no? Que uno es el cloud computing, que es el pilar de, de la plataforma, creo que la tercera plataforma no podría existir sin el, sin el cloud computing, ¿no? Eh, el tema de movilidad, que es el acceso desde dispositivos móviles a datos que están en la nube, el social business, que es el relacionamiento entre el negocio y las personas a través de plataformas sociales, y el big data, ¿no? Que nos permite hacer uso de la nube y hacer análisis en tiempo real gracias... Eh, también a los dispositivos y al acceso que tenemos a los datos en, en la nube. ¿vale? Ahora, ¿cuál es la realidad en México? Las tecnologías más buscadas en 2019, y esto es la fuente de empleos TI, de un reporte que les voy a compartir el link, que enriqueció muchísimo este, esta presentación. Ahora, dependiendo del uso que hagas de la información que está en este reporte, es como podemos orientar este, muchísimas pláticas, ¿no? Vemos en esta tabla que está muy pulverizado, apenas el, el, el mayor jugador tecnológico, el mayor requerimiento tecnológico en las empresas, son gente con conocimientos en Java, y, y es el 16%. Es grande, sí, sí es grande, ¿no? Después tenemos .NET y con el 11%, y de ahí todos están abajo del, del, del 10%, lo cual nos habla de una pulverización tecnológica. ¿No? No hay, si bien Java tiene el 16% y es el dominante por todos los desarrollos que se, que se hacen en Java, eh, creo que, hay, que está muy pulverizado. SAP, imagínense SAP, que muchísimas empresas lo usan, apenas cuenta con el 3% de, de, de, como tecnología más buscada el año pasado. ¿no? Entonces, es difícil también, con esto vemos que es difícil orientar nuestra carrera profesional hacia, hacia algo porque... Todo está muy pulverizado, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que, que, que tenemos que tomar de manera personal para ver cómo y en dónde queremos este, orientar nuestros esfuerzos profesionales. Después, esta es la distribución de demandas de perfiles por ciudad. Esto es en las bolsas de trabajo, cómo se distribuyen las vacantes de acuerdo a las ciudades, ¿no? Este, donde, donde se busca el talento. Ciudad de México concentra prácticamente el 50% de todas las demandas a nivel nacional de consultores en tecnologías de la información. Jalisco, muy atrás, pero segundo lugar, con 14.35%, Nuevo León, 11%, Querétaro, 6% y el Estado de México, 3.86%. Y, y para que vean, hay, hay estados que desde hace mucho empezaron con una carrera tecnológica, eh, con el Tequila Valley, ¿no? este, donde se han alojado cerca de 600 empresas, como IBM, yo creo que es la más grande, que está en el Tequila Valley, y entre estas 600 empresas eh, generan una, una oferta laboral de 10 mil empleos formales, ¿no? Ahora, eh, ¿qué estados crecieron? La demanda en posiciones de TI. ¿Qué estados están haciendo un esfuerzo por descentralizar la oferta tecnológica en México? Yucatán sin duda es el gran ganador, con 260% viene Guanajuato con el 236%, Puebla 143%, Michoacán 107%, ahí podríamos pensar que Michoacán eh, recibiendo al, al, al grupo hospitalario Star Médica, me parece que es de, de Carlos Slim ha crecido mucho, está Cinépolis que ha crecido muchísimo también, no por eso han tenido un incremento en, en la demanda de posiciones TI, y el Estado de México con 64%, que si vemos esto, el Estado de México se cuelga en el, un, dos, tres, en el quinto lugar, ¿no? Después de hacer un esfuerzo y crecer el 64% sus, sus, sus requerimientos en posiciones este, orientadas a TI, ¿no? Y ahora esto que pongo del lado izquierdo es, es, una, es una reflexión que deben de emerger nuevos estados para la, para lograr la descentralización tecnológica en México, y podemos aprovechar toda esta ola de la pandemia que nos ha enseñado a romper barreras físicas y poder habilitar puentes tecnológicos para facilitar el trabajo en remoto. No, no quiere decir que es exclusivo de estos cinco estados que se pueda romper el, el ciclo viciado de la centralidad tecnológica en México. Creo que todos los estados y todos debemos de participar en en romper este estigma, que son pocos los estados que concentran el desarrollo tecnológico en México, y la pandemia no los ha enseñado, ¿no? Entonces tenemos que, que aprender, que aprovechar la situación, también de, de toda situación adversa creo que se pueden hacer cosas nuevas y mejores, de hecho es el gran punto de oportunidad. Y ahora este tema me... Me tocó muchísimas fibras, muchísimas fibras y más por el esfuerzo que ahorita vamos a platicar que Sideral está haciendo en Oaxaca. La distribución salarial en México como país, hay una disparidad tremenda. ¿no? La misma posición que en Ciudad de México gana 32 mil pesos, gana 12 mil 200 pesos en promedio en Oaxaca. ¿no? Entonces, no, si bien la vida en Ciudad de México es más cara... ¿no? Que, que podría ser en el estado de Oaxaca, no hay una, una relación coherente entre cómo hay una distribución salarial. ¿no? Entonces, este, tenemos que pelear por esto, tenemos que hacer muchísimos esfuerzos para que esto se, no, no, no exista un margen tan amplio de diferencia y, y, y proporcionar mejores oportunidades desde las localidades para la gente que se pueda desarrollar de manera local y, y, y profesional, y que la barrera o, el, o el, la distribución en, en los sueldos no sea tan amplia. La pregunta, ¿existe voluntad empresarial? Yo creo que pocas veces las empresas son facilitadores, ¿no? Este, y ahorita voy a tocar el tema de cómo se ven las empresas socialmente responsables, pero tenemos que entender que las empresas siempre van a buscar... ...beneficios a través de sus inversiones y, y, y podemos tratar de ver a las empresas como figuras egocentristas... ...que quieren tener al talento todo disponible donde ellos, están, donde ellos están ubicados, ¿no? O otras empresas que contratan servicios en la India porque es más barato o, o porque es más cómodo que la gente esté trabajando en la India y porque hace sentido, porque otras empresas están yendo a la India, no cuando en México también tenemos muchísimas posibilidades. Y esto es el punto de la derecha, que invierten en lo que conocen y como lo, como lo conocen. no Invierten en la India porque saben que ya no hay una oferta tecnológica, no invierten en Oaxaca porque desconocen que hay un, hay un proyecto educativo ese es un que logra sacar egresados de altísimo nivel y que tienen que emigrar de sus localidades de, su localidad, de su origen. ¿no? Entonces, por eso veo a, a, a la iniciativa pri, este, privada como un mal facilitador para generar la descentralización tecnológica. ¿no? Ahora, si nada más dependemos del sector empresarial, empresarial como el facilitador para la descentralización tecnológica. Pues nos vamos a quedar ahí, ¿no? Entonces, a quienes invito, creo que se requiere muchísimo esfuerzo de la institución académica, eh, he estudiado muy de cerca el proyecto de, del, de, de Modesto Seara, este, fundador del SUNEO, entiendo que la UTM fue el, el primer campus, eh, se inauguró en 1994, cuando Manuel Bartlett, ahora este personaje de la 4T, este, estaba en el PRI, ¿no? Y la, y la idea de, de, de Modesto era hacer un proyecto educativo que pudiera atraer a la empresa, para, a la iniciativa privada, para que se asentara, en este caso, Guajuapan de León, y que pudieran capitalizar todo el talento que iba saliendo de, de las universidades y las múltiples que, carreras y oferta educativa que tiene. ¿no? El compromiso de los egresados de las instituciones académicas es importantísimo, ¿no? ya, ya está la institución académica, ya ustedes tienen un, una capacidad de absorber lo que, lo que hay como oferta educativa en, en, en las universidades del SUNEO, necesitamos el compromiso de ustedes que sigan brillando, que sigan brillando, que sigan empujando a que se reconozca el talento oaxaqueño, en este caso, como otros estados deben de hacer lo mismo. El gobierno también es fundamental, creo que en este caso el gobierno tendría que ser el primero que esté contratando los servicios tecnológicos o el cambio tecnológico en los procesos del gobierno de manera local. no Es algo que también nosotros hemos, hemos tratado de, de impulsar, y creo que esta este, este, trifecta, la, la institución académica, el gobierno y los egresados de las instituciones académicas pueden generar un interés genuino del sector privado para contratar servicios remoto. ¿no? Creo que hoy se acabaron los pretextos con la pandemia para, para poder facilitarle a la gente que esté desde su casa, ¿no? este, trabajando sea donde sea y que puedan entregar los mismos resultados, sea en persona o de manera remota. Y bueno, les quiero platicar un poquito de qué hacemos en Sideral y, y voy a irme un poquito atrás en la historia. Lo platiqué en un inicio. Prácticamente los fundadores de, de Sideral eran egresados del Suneo. Estuvimos colaborando con Telefónica Movistar para un servicio que es la tasación en tiempo real de voz, datos, mensajes, etcétera y estos primeros egresados que contratamos en, en Sideral, bueno, yo todavía no estaba, eso fue visión de Max, fueron este, tú, tú sobresalientes, después, en, en esa mirada, yo digo hoy corta, pues obviamente contratábamos a muchísima gente que viniera del estado de Oaxaca, en particular de las universidades del, del SUNEO, y, y, y era como lo, lo que hacíamos bien, ¿no?, hacer una oferta laboral hacia la gente de Oaxaca y hacer que se vinieran a la Ciudad de México. Sin duda muchísima gente ha tenido mucho crecimiento profesional a través de, de este reclutamiento que hacíamos de talento egresado de, del Zuneo. Hay, hay gente que sigue con nosotros, de los fundadores, está Sergio Hernández, Ángel Agustín, ¿no? después nuevas personas que igual y conocen ustedes, este, Pí, etcétera. Eh, y entonces, increíble todo, iba muy bien. Nosotros estábamos muy satisfechos con traer a la gente a Ciudad de México, mandarlos a Monterrey, a Guadalajara. Algunos tuvieron oportunidades de irse a, a Centroamérica, a participar en algunos proyectos. etcétera Y estábamos satisfechos. Eh, hace dos años... Eh, un grupo de estudiantes de egresados de, de la UTM, pues, prácticamente nos renuncian en un diciembre, y nos dicen, yo acabando el proyecto, creo que era Comba Norte me voy y, y renuncio. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿A dónde te vas? Eh, pues me voy, pues de regreso a Huajuapan ¿Qué vas a hacer allá? Pues lo que sea que pueda hacer, pero a mí la ciudad me quedó grande. ¿no? Este... Y sin duda, la, la ciudad es un tormento. Haces dos horas para llegar al trabajo y después aviéntate todo el tráfico de regreso. No comes como en Oaxaca. No, no puedes salir a caminar porque es peligroso, etcétera. Son muchísimas cosas. Como tiene beneficios la Ciudad de México, las grandes ciudades, también podemos, entendimos ahora que la gente quería estar en casa, ¿no? Y que, y que hasta cierto punto nosotros desmembrábamos a la familia haciendo una oferta laboral para que emigraran de su, de su ciudad natal. ¿no? Entonces se le ocurre a Max eh, decirle a este grupo de, de, de profesionistas egresados de la, de la UTM que pues, nos ayuden con algunos requerimientos que teníamos, dimensionamos los requerimientos, montamos una pequeña oficina y de ahí pues, sale toda la idea de hacer un centro tecnológico el Centro Tecnológico Sideral, CTX, ubicado en Guajuapan de León ahora, donde empezamos a ofertar servicios a nuestros clientes de manera remota, ¿no? Y teniendo un discurso muy claro que nos habíamos dado cuenta que no estábamos conformes con que la gente tuviera que emigrar de su localidad de origen para atender los proyectos, ¿no? Que necesitábamos que nos diera una oportunidad para que la gente pudiera desarrollarse de manera profesional, desde sus localidades, y teniendo el mismo nivel de excelencia y performance en los proyectos. Es así que nace el CTX, eh, hemos batallado muchísimo, lo empezamos en enero del año pasado, 2019, ya tenemos algunos cómplices y padrinos, AT&T con su banco, Daimler, no este, ahora hicimos una alianza muy interesante con Certica, que es una empresa ubicada en Monterrey. Son los meros buenos en Salesforce y estamos haciendo un programa eh, que les denominamos Células de Alta Especialidad para, para generar talento desde Oaxaca en Salesforce y que puedan atender los requerimientos tecnológicos de los clientes de Cértica. Ahí vamos en alianza para poder... este para poder generar talento, ¿no? Que se pueda desarrollar desde sus comunidades y, y que puedan ser una primera generación de talento que nazca, se capacite y después puedan ser arquitectos en solución, que ahora es en Salesforce, pero después estamos planeando hacerlo en muchísimas otras este, tecnologías. Entonces es un poquito lo que queremos hacer, ¿no? Hemos tocado puertas con gobierno, hemos tocado puertas con todos nuestros clientes y a veces el modelo de negocio de nuestros clientes no permite que se contraten servicios en remoto, ahora un poco más con la pandemia, pero necesitamos seguir alzando la voz, necesitamos seguir demostrando que, que se pueden hacer las cosas, que no se tiene que desmembrar la familia, que el ego de las empresas se tiene que haber suprimido y, y realmente ser una empresa socialmente responsable, ¿no? Que eso les quería hablar en la, en la diapositiva de que si había voluntad empresarial. El, para la responsabilidad social empresarial se requieren cuatro, cuatro aspectos rectores, ¿no? Uno es respeto por las personas, que creo que hoy es algo muy válido y que tiene que ser una garantía para las personas que trabajan en las empresas, que la empresa tenga valores éticos, que la empresa, y este es el punto que me mueve mucho, que la empresa tenga un beneficio con la comunidad donde está sentada. ¿no? Entonces aquí donde yo veo un rezago súper importante en la, en la denominación de empresas con responsabilidad social, por qué? Porque no solamente es cómo impacto en la comunidad donde participo, no, en, en, ya sea en, en el estado o en, en el municipio, etcétera, no. Creo que la responsabilidad de las empresas, si está sentada en Nuevo Laredo, tiene la misma responsabilidad de contratar servicios en el sureste del país, como en el. Se tienen que aprender a diversificar, no. Entonces, este, creo que ahí podemos hacer un gran cuestionamiento de cuál es el siguiente nivel. ...sobre la responsabilidad social de las empresas, eh, donde no solamente tienen que afectar a la comunidad donde están asentadas. Tienen que ver por el bienestar del país y por ayudar, en este caso, a las, a las comunidades que tienen un mayor rezago económico, ¿no? Pero también en Oaxaca pudiera sentirse que hay un rezago económico grande y poca oportunidad laboral en tecnologías de la información pero también tenemos que cuidar la cultura, ¿no? Y es parte del proyecto de Sideral, que sí es un sector de desarrollo profesional, pero a la vez tener muchísimo cuidado con todos los aspectos culturales que, que enamoran de Oaxaca, ¿no? Sideral por Oaxaca hoy está sentado en Guajuapan de León. Vemos una oportunidad muy clara con el tren transísmico del de, de siguiente centro tecnológico Sideral a sentarlo en el Istmo de Tehuantepec, para poder atender a muchísimas empresas que se van a alojar en los próximos meses y años eh, con el desarrollo del tren trasísmico, ¿no? Y aparte que también tenemos ahí al aliado académico con el sunismo, me parece que es. Entonces este, necesitamos pues, que empezar a captar talento también de esa región y que se puedan... Eh, la, los ismeños desarrollar desde el Istmo, ¿no? así como la gente de la Mixteca, que pueda tener como base Guajuapan y después, por qué no, este, tener otro tercer centro tecnológico en, en, en la capital, no, en, en el Valle de Oaxaca. Eh, ¿Cómo vemos el, el objetivo de asentarnos en el CTX? Uno, es el reconocimiento de las capacidades locales, se lo merecen, la gente egresada de la UTM, tiene un performance académico y profesional de súper alto nivel, poder generar un empleo, un empleo formal a largo plazo, ¿no? Con esto vamos a disminuir la migración y creo que lo más bonito que tenemos todos como reto es que hecho en Oaxaca <risa> sea sinónimo de innovación tecnológica, ¿no? Hay, hay una empresa... Que también en el sector, este, ¿cómo se llama?, de construcción de aviones está haciendo algo interesantísimo, están desarrollando prototipos de aviones este, de guerra, pero pues es tecnología 100% oaxaqueña, entonces, y creo que el oaxaqueño nunca se ha parado, ¿no? Por, por eso, entonces necesitamos impulsar más, también necesitan que la iniciativa privada como SIDERAL, sea cómplice de ustedes y en conjunto, ¿no? La Academia, los egresados y hoy Sideral este, como parte de la iniciativa privada, picar piedra para que esto vaya cambiando, ¿no? Ya logramos sumar a Cértica, entonces es, es este, un, gran, un gran avance, es un gran aliado. ¿Y cuál es nuestra meta? Llegar a 100 consultores colaborando en la fábrica de software, y tener cerca de 30 millones de sueldos netos anualizados, que van a generar una derrama económica muy importante en la mixteca oaxaqueña. ¿Y cuál es el objetivo final de Sideral? Es, yo creo, y siempre lo digo, ¿no? Como simplificar el, la voz de Sideral a lo máximo, es ser el mejor intermediario, ¿no? Es poner a disposición de las empresas el talento humano que le permita continuar con el crecimiento tanto a la empresa como a la persona y asegurar una posición en el mercado nacional e internacional, ¿no? Y esto se tiene que ver hacia la persona y hacia la empresa. Entonces, es un poco lo que estuve investigando, el compromiso que hoy tenemos con Sideral, muy afortunados de haber sido, de haber sido invitados y poder dar esta plática, que tiene muchos datos, tiene muchos datos, pero también... El cruce de estos datos nos, nos prenden muchos focos rojos que tenemos que atender, con los cuales tenemos que batallar y Sideral tiene toda la disposición de seguir picando piedra con ustedes para que Oaxaca en los próximos años sea un referente tecnológico.